Hola, mis amigos, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí un poquito congeladito con frío, pero contentos de poder participar con ustedes nuevamente aquí en Facebook Live, saliendo como todos los días, por supuesto, ayudando a nuestros amigos a entender algunos temas relacionados a la vida espiritual. Por supuesto, hemos mencionado durante todas estas semanas, hemos estado hablando acerca de cómo ser un discípulo de Cristo, siendo que nosotros somos personas espirituales. Tal vez algunos se sorprende que yo le diga que somos personas espirituales, y lo voy a explicar una vez más para las personas que no entienden mucho ese lenguaje, pero que creo, creo que es importante que lo tomen en cuenta. En primer lugar, Dios cuando a través de Jesús le habla a la samaritana, Jesús le dice que Dios está buscando seres espirituales que lo adoren porque él es espiritual. Ese concepto de ser espiritual es un concepto sumamente valioso para todos aquellos que creemos que Dios nos creó y no nosotros a través de un remaguajo o fruto de la transformación del mono. Una vez un amigo bromeando me dijo, tú eres este, mi hermano porque tú vienes del mono. O sea, le dije, Será que tú vengas del mono pero yo vengo de Cristo. Dios me formó, Dios me dio una forma, me dio inteligencia y sabiduría porque Él me creó. Entonces, si yo entiendo bien el concepto de que es ser un discípulo de Cristo, es muy importante que tú tomes en cuenta que ser discípulo de Cristo no solamente es creer, admirar, cooperar, ayudar y, y hacer cosas increíbles. Incluso, como mencionamos el día de ayer, tener tal fidelidad que incluso ir a la muerte como Abel o como los apóstoles. Tal vez una de las mayores labores... Que un discípulo tiene que hacer en este tiempo es cumplir la última profecía que dios dio a través de jesucristo eh, la profecía más la final profecía que dios ha dado a través de jesucristo es y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones para muchos, ese texto no es tan importante. Para mí, es el más importante. ¿Por qué razón? Porque un verdadero discípulo sabe que hay que anunciar al mundo de que el reino de Dios se ha acercado. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no nos dedicamos a hacer esa labor, las piedras predicarán por nosotros, dice la Escritura. Es decir, que esta labor de hacer discípulos, de anunciar la venida de Jesús, de su reino, el acercarse a la tierra, para que los hombres pudieran sentir que Dios está cerca de nosotros. Vino, se hizo verbo, y el verbo se hizo carne, dice la Escritura. Entonces, cuando uno dice que es un discípulo de Cristo, tú tienes que hacer la labor de conquistar el corazón de otras personas para llevarlas a Cristo. Nuestra mayor lucha como cristianos no es contra el pecado, sino contra alejarnos de Cristo. Es decir, nuestro trabajo mayor es acercarnos a Cristo de tal modo que podamos dar testimonio de él. Dios nos ha dado suficientes evidencias de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. La Biblia lo dice, la naturaleza lo confirma. En la vida, las historias que nosotros leemos en la vida de Jesús, vamos a encontrar muchísima información de por qué Él quiere que nosotros seamos sus discípulos y qué es lo que quiere que hagan sus discípulos para el tiempo del fin. Y yo voy a mencionar esta noche que lo que nosotros necesitamos hacer es predicar la llegada del reino de Cristo a esta tierra. ¿Por qué es importante predicar la llegada del reino de Cristo en su primera venida? Porque su primera venida fue la manifestación plena, absoluta, de la voluntad de Dios a través de él. Si Jesucristo vino, murió por nosotros, entregó su vida por cada uno de nosotros para que podíamos tener paz y bendición, y seguridad quiere decir que la vida de Jesús se convertiría en nuestra razón de ser. Tú como persona de repente no sabes para qué vivir, por qué vives, o qué es, o cuáles son los planes que tú deberías hacer en tu vida. Te ruego que escuches mis conferencias a partir del 31 de eh, diciembre de este año pasado. Allí hablamos un poco de cómo descubrir el propósito en la vida. Cómo darle sentido a nuestra existencia. Hoy estamos hablando de la parte que es el meollo de nuestra felicidad, el meollo de nuestro bienestar, nuestra vida espiritual. Y como parte de nuestra actividad, de nuestra vida espiritual, necesitamos también dar testimonio de que Dios obra con nosotros. Él, cuando los envió a enseñar todas estas cosas, los envió a buscar discípulos porque sabía que cuantos más discípulos había había, que, había la posibilidad de anunciar más rápido el evangelio entonces hoy en día nuestra labor es esa dar a conocer la llegada del reino de Cristo porque es la garantía del reino de Cristo que vendrá en el futuro en la promesa de apocalipsis muchas personas se han desanimado porque Jesús no ha venido Mucha gente está ocupada en otras cosas y no en prepararse para la venida de Jesús. Esta semana vamos a hablar acerca de las señales y vamos a mirar un poco por qué como seres espirituales tenemos una labor sumamente importante para dar a conocer a las personas que todavía no conocen de Jesús, que no conocen que, que su reino llegó, que no conocen de que muy pronto este mundo se acabará y comenzaremos una vida nueva con él si es que así lo aceptamos. El enemigo está luchando duro para que tú no puedas tomar la decisión de servir a Jesús, de entregarle tu corazón. Es posible que estés en una lucha permanente después de escuchar las conferencias y no saber qué cosa hacer en tu vida. Pero Jesús tiene un plan para ti. Si tú le entregas tu corazón, Él te va a guiar, él te va a ayudar, te va a dar fuerza. Vas a vivir una experiencia nueva con Él. No vas a sentir que tu vida corre sola que vas a estar al lado de tu salvador y tu sustentador. Este evangelio de que Jesús vino y se posicionó en nuestros corazones a través de su Santo espíritu en Pentecostés como lenguas de, de, de, de fuego, en diferentes lugares Dios ha manifestado de esa manera. Si hemos recibido de él la bendición de ser llamados hijos de Dios, démoslo a conocer. Nuestra labor es predicar el reino de Dios que viene pronto, no tienes que ser teólogo, no tienes que ser nada. Simplemente tienes que creer que Él viene pronto y Dios te dará la fortaleza que tú necesitas para seguir haciendo tu trabajo de un promotor a considerar las profecías que Dios dio para que tú puedas alcanzar misericordia. Gracias a Jesucristo por morir por nosotros. Gracias al Padre por enviarlo, porque sin Él nuestra vida estaría perdida. Por esa razón, yo te animo esta noche a anunciar las verdades de Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz, a su luz admirable. Ese es Jesucristo, y en su nombre haremos todo lo que hacemos. Con la bendición de Dios, <coughs> ojalá que esta semana pueda ser una semana diferente para ti, y te mando un abrazo. Y gracias por, por escucharnos. Comparte este mensaje y muchos más con las personas que tú quieras y, por supuesto, a quienes tú conoces. Y de repente a quien no conoces también. Que Dios te bendiga. Estamos saliendo todos los días a las 7 en punto en Facebook Live y también en Boris Darmon Canal. Ahí nos buscas que Dios te acompañe esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, dale a cada persona que está esta noche escuchando tu palabra la posibilidad de tener el poder y el ánimo para poder anunciar las verdades que tú nos has mostrado. Sabemos que vienes pronto y hay miles y miles de personas esperando aquel día maravilloso cuando tú te manifiestes en las nubes de los cielos. Yo quiero estar allí, mis amigos también. Te entregamos nuestro corazón por Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Boris Darman aquí.